3 minutes jump row hoy vamos a aprender lanzamiento existen varias formas de hacerla pero vamos a estar aprendiendo las más básicas primero lanzar y agarrar, el primer paso consiste en practicar por ambos lados, lanza la manija hacia el lado opuesto, practica este movimiento tantas veces como sea necesario, hasta que te acostumbres, no dejes que la cuerda caiga y coordina cada movimiento, Segundo, Salta dos veces, lanza y agarra. Después de saltar, lanza y agarra la cuerda como practicamos antes. Prepárate antes de lanzar la cuerda para que puedas agarrarla en el momento justo. Ya que la cuerda está en movimiento, puede ser un poco más difícil que la anterior. Va a ser fácil si piensas que la cuerda tiene que ir hacia los lados como se muestra. Esta técnica requiere de mucha práctica para mejorar tus sentidos, de tal manera que vas a ser capaz de hacerlo más rápido. Después, salta dos veces, lanza y agarra cruzando. Una vez llegues a este nivel, intenta salto cruzado de esta manera. No va a ser difícil si dominaste el anterior. Practica lo que aprendiste hoy y si tienes una manera única de hacerlo, cuéntanos en los comentarios. Gracias.